¿Qué tal amigos y amigas dibujantes del canal Leo Art Drawings? Bienvenidos a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal. Yo soy Leo y les doy la cordial bienvenida. Hoy en nuestro video vamos a dibujar a la monja y lo vamos a hacer a lápiz. Les confieso que hace mucho tiempo que no dibujaba a lápiz y pues para este video se me ha convertido en un gran reto. Espero que sea de su completo agrado y que practiquen conmigo el dibujo a lápiz. Bueno, les comento que realmente este género cinematográfico de terror no es el que más disfruto, pero eh, me parece que las características artísticas de estos personajes son muy espectaculares para dibujar y para trabajar con ellos. Entonces, eh, lo que les voy a comentar sobre este personaje no es porque me haya visto las películas, porque en realidad me dan como miedo, sino que pues eh, me he dado a la tarea también de leer un, po un poco sobre ella. Bueno, cuenta la historia, que es una joven monja eh, en la abadía rumana que se suicida, la investigación dice que es asumida por un sacerdote que tiene un pasado pues como muy tenebroso, muy tormentoso y por una joven novicia que es una monja que va apenas va a hacer sus votos, pues esta, esta muchacha tiene como visiones y es ahí donde se empiezan pues como a ver eh, las apariciones de la monja que en realidad es un espíritu demoníaco que data de por allá de la época medieval y aunque tiene un aspecto muy angelical, es muy poderoso y, y es bastante malvado. Este es conocido como Balak y es una de las amenazas también que aparece en la película del Conjuro 2. Voy a ver si me animo a ver estas películas, aunque realmente sí me causan bastante, bastante temor. Pero bueno, vamos a ver el dibujo. El dibujo lo hice con lápiz número 2 y 8B. En el fondo más oscuro, al final del video, van a ver que utilicé un poco de pintura, un poco de vinilo para tratar de contrastar eh, mucho más amigos y amigas espero que disfruten mucho este video espero que practiquen denme consejos para mejorar cada día porque sé que en esta técnica de lápiz me falta mucho por aprender y he estado a la tarea de practicar bueno amigos no olviden suscribirse no olviden darle like no olviden compartirlo y los espero acá para nuevos videos y antes de irme un sali un saludito para nuestro amigo Isaac González. Que hace días me está pidiendo incluso que juguemos al Free Fire. La verdad estoy por animarme. Voy a ver si le paro la caña con eso. Porque realmente para los videojuegos también soy súper malísimo. Me estaría siendo más bien como el ridículo pero vamos a ver en un próximo video también nos animemos a jugar Free Fight con nuestro amigo Isaac González y su hermano Tomás González listo amigos, no siendo más los dejo espero que disfruten el video y que la pasen súper súper bien un fuerte abrazo, bye bye